...y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Con la metáfora de la vid y los sarmientos, ...Jesús invitaba a permanecer en él... ...para poder dar fruto. Hoy continúa el mismo tema... ...pero avanza concretando... ...en qué consiste este permanecer en Cristo. Se trata de permanecer en su amor... ...cumpliendo sus mandamientos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 por haber traído una nueva vida al mundo. Mostrémosle ahora que nosotros le amemos, obedeciendo. La alegría se contagia, la transmite a quienes conviven con él. Jesús quiere que sus discípulos vivamos de tal forma que contagiemos alegría. Hay gente que asocia a su fe más con la tristeza y el sufrimiento que con la alegría y la felicidad. Si los jóvenes, por ejemplo, supieran y tuvieran la certeza de que en las parroquias van a encontrar el, or el origen y la fuente de la más sana alegría, sin duda alguna nuestras parroquias tendrían muchos jóvenes y daría gusto ir a participar en el culto. La Pascua que estamos celebrando nos hará crecer en alegría si la celebramos como una sintonía con el amor y la fidelidad del Resucitado.